Aquí estamos en Shanghai. Estamos saliendo de la escuela eh, y ver, está súper tranquilo. Esta es como la zona y el recorrido que a veces tengo. Vean esos chiquillos. Sin sí, playera. Que hace un buen calor, digo. Este, ya nos queda, yo creo que un mes, mes y medio más de calor. Pero sí hemos estado acá cerca de los 40 grados, entonces hace un buen de calor. De hecho, eh, pues algunos de ustedes habían visto que uh, recientemente que llegué, como tenía todavía el rollo del reloj biológico retrasado o adelantado, más bien, este, y siempre me despertaba como a las 4 cuatro y, cuatro y media de la mañana a las 5, y entonces me iba a correr aquí por esta zona. Este, ya sea acá o ahí enfrente de la casa está la pista para correr. Entonces estuve pensando, y por ahí un amigo me dijo que ¿Por qué nos metemos a un maratón? Eh, que va a ser en la muralla de China, de hecho. Y bueno, no sé, ahorita como que empecé a pensar ¡Wow! Se está empeñando mucho, ¿verdad? Hace rato estábamos dentro del aire acondicionado, entonces en cuanto salimos la cámara se puso así. Pero bueno, les comento, eh, me detuve aquí un poquito ahí está la motito todavía vive eh, pues nada les comento acerca del maratón entonces pues no he corrido digo este nunca un maratón medio no maratón pero ahorita como que está dando ganas porque ya en la última semana digamos que me fui como unos tres veces a correr aquí en la pista de enfrente eh, nada empecé nada más con cinco kilómetros que son unas cuantas vueltecitas y no sé, igual y puede convertirse en un buen hábito. Y aparte estaría padre porque la experiencia de correr ahí en la muralla de China pues va a estar bastante bien. Estuve leyendo el otro día eh, unas uh, pues, reviews y comentarios. Cada año, eh, 18 de mayo es el próximo y 16 de mayo del... Ah, miren, ya tiene la fecha del 2020. Entonces el próximo año es el... En, 18 de mayo Entonces digo, hay un buen de tiempo para prepararse Aquí están las distancias Hay full maratón completo de 42 kilómetros O la mitad de 21 Fun Run 8.5 Bueno, pues también podría ser eh, Lo que pasa, lo que está viendo en los videos Es que Vean cómo es el tipo de carrera O sea, no es como que un maratón normal Así que hay escaleras y ups and downs ¿sí? Pues sí sirve un poquito medio Exhausto Entonces, Pero bueno, de que hay eventos Hay eventos en Beijing Y bueno, pues estaría bastante bien eh, Pues no sé Meterse a uno de estos Tipo de ropa especial Sin embargo, recuerda que High performance clothes and footwear reduce eh, getting blisters and clothes so, Que te vistas, digamos, apropiadamente Aunque prohibí que hay algunos corredores Que Lo corren descalzo por ahí había un corredor que dice que este es su, su maratón número 100. Y lo ha corrido así descalzo. Entonces digo, hay de todo tipo de personas aguantadoras. Y que, pues sí, ya están acostumbrados. Pues interesante, este no sé, vamos a ver. Y pues ya checaremos. Este se llama Albatros Adventure Marathons. Por ahí chequenlo, aquí lo vi hace rato también. Hay videos de cómo es el maratón. A ver, aquí ponemos uno rápido. sí, me imagino, de estar padrísimo. De hecho, si no es el próximo maratón ahí en 2019, en mayo, tal vez haga uno aquí en... Bueno, un medio maratón, a ver si me puedo preparar bien, aquí en Shanghai. De hecho, aquí en Shanghai hay varios. Entonces, creo que hay uno a finales de este año, del 2018. Y, eh, pues, estaré viendo si nos podemos... Pues preparar un poco y tratar de correr esos 21 kilómetros que es el medio maratón. Yo siempre que escucho personas que hacen el Ultraman o Ironman o ¿cómo se llama? Y que corren cerca de 80 kilómetros y luego es nadar y luego es andar en bicicleta. wow son, Eso es casi, no sé, impresionante porque eh, solo para los que lo han corrido yo creo que tienen la certeza saber qué y cómo se siente digo yo a veces corriendo 10 kilómetros estoy súper cansado eh, pero bueno pues todo es cuestión de práctica y pues hábitos y tal entonces pues no sé a ver si nos animamos para correr ahí los estoy los estoy comentando eh, ya tengo amigos que lo han hecho eso del maratón ahí en Beijing en la muralla de china entonces pues no sé a ver si me animo y pero bueno, todo lo que incluye el maratón sería, eh, pues no sé, o medio maratón sería pues volar de aquí, de, de Shanghai eh, para irnos a... A ver, me detengo un poco aquí en la vista de... Creo que ya la han visto antes, ¿no? Entonces, a ver si eh, pues nos llevamos al maratón. Habría que volar de aquí, de Shanghai a Beijing o tomar el tren bala. El tren bala, pues son unos cuántas horas son, creo que son unos 5 horas. Y cuesta como unos 500, 600 yuanes más o menos. Más lo que te incluye el maratón. Hay que ver los precios. Lo voy a checar al ratito en internet. Eh, pero bueno, si no es ese de ahí de, de Beijing, entonces... Pues aunque sea empezar a hacer algo aquí... Ay, ¿por dónde está la salida? No sé por acá. Pues aunque sea empezar a hacer algo por aquí en Shanghai. Y eh, bueno, pues ya. A ver qué tal. De hecho, he visto que hay muchísimos comentarios acerca de las personas que empiezan a... Uh, pues no sé, como que hacerse fans de maratones también de porque aquí para correr está padre la zona no está nada transitada como ya han visto en otros videos, la zona está súper relax y de hecho se pone un poquito más ocupado cuando estamos en verano pero en invierno, ya que ahorita nos vamos a acercar está súper relax, Vean, estamos aquí a la entrada de... a la entrada de... Eh, eh, el hotel este bueno, pues nada, eh, ahí les estábamos avisando si sí si corremos o no, este, ustedes díganme, qué votan, que sí corra o que no corra, por 21 yo, ya bueno 21 ya sería mi máximo, pero eh, no sé, pues vamos a ver, 42 ya me suena como que, aunque sería, sería algo bueno, no, de hacerlo sea alguna vez en tu vida, y más ahí en la, en la muralla de China, pero bueno, pues nada amigos, nada más para, eh, contarles un poquito de noticias acerca del maratón aquí en China Y vamos a ver si nos suscribimos Y bueno, pues nada, estamos, estamos en contacto Saludos desde Shanghai